Aquí están los dos. El oh, weón es tan maravilloso. Oh, ahí estoy yo, miren. Qué vergüenza, weón. Estamos en el piso número uno porque estábamos recién en el menos uno. Hola, estoy acá con sí, mi amigo Hugo traspuesto Que tiene la firma de John Fook. Uh -huh. Hola, cómo están nuevamente? Bienvenidos a. Hola cómo están nuevamente bienvenidos a mi canal Mi nombre es Sebastián, vivo acá en Seúl en Corea del Sur Y el día de hoy a mis espaldas como podrán ver ahí como que se ve por ahí Va a ser la primera vez que voy a entrar al The House of BTS Esta tienda, esta pop-up store que compartido aquí en Seúl que también creo que esta semana se está abriendo en México y que también se piensa que se va a abrir en varias partes del mundo el motivo por el cual estoy acá es porque eh, obviamente nunca he venido y es como se Sebastián ya es como hora que vayas porque claro, ella es responsable él tiene muchas cosas que hacer él es eh, dueño de casa, tiene muchas otras cosas que hacer y como obviamente fue como eh, tenía que así un poco ya oye ya para sin responsabilidades, así que se me dio un tiempo, vine con una amiga que me voy a juntar con ella ahora. El día de hoy también vamos a hacer un reto súper interesante. se Me ocurrió una idea. Ya saben en mis videos ustedes siempre ven que yo tengo un problema como con las compras, como que cuando hay cosas relacionadas como BTS o BTS 21 etcétera, llego a comprarme todo como como Hey. Todo, entonces es como eh, el reto consiste en que tengo solamente dos opciones de compra. La número uno es no comprar absolutamente nada, es decir, que tengo que resistirme la tentación de comprar lo que sea, o sea, no puedo comprar absolutamente nada. Y la segunda opción es que si es que llego a querer algo, voy a tener que gastar 500 dólares, que significa mucho dinero, dinero que por supuesto no tengo, dinero con el que podría haber muchas veces incluso a BTS en sus conciertos. Así que voy a ver si es que soy capaz de resistirme a no comprar nada. Y en el caso en que compre algo, no sé qué voy a tener que hacer con todas esas cosas Así que acompáñenme entonces porque también les quiero mostrar Los lugares en los que estuvieron ellos acá en esta casa Y eso, acompáñenme bebé. Me acabo de encontrar aquí con Sulving Y quiero que les cuentes a mis suscriptores Qué es lo que nos pasó con este número que nos acaban de dar Llegamos a la BTS Pop Store Y tenemos tickets para las 5 de la tarde entradas a las 5 horas? de la tarde Y son las 1 y 35 tenemos tres horas y media de espera, que obviamente no nos vamos a quedar aquí en la fila, pero. Es demasiado. La última vez dure una hora. Una sola hora. Aquí tres horas. O sea, ¿qué les pasa? Eh, es demasiado. Eh, es demasiado esta, o sea... Estos son demasiados sacrificios los que estamos haciendo en realidad. Es ¿eh? como que a veces me lo cuestione como. Mmm, ya, pero está bien. Tenemos que, tenemos que vivir la experiencia. Tenemos que saber vivir esta experiencia. Así que, vamos a darlo. Tres días después. Ya, ya llegó nuestra pizza, así que ahora la vamos a ir a comer. Y este es el lugar que les quería mostrar. A ver si reconocen este lugar, déjenlo abajo en los comentarios. <ríe> ya yes. Si van a mi Instagram, de hecho tengo fotos acá, así que les recomiendo ir a seguirme a Instagram también. Yes. Una eternidad más tarde. Aquí estamos. ¿Le gusta el fondo? Es muy bacán. Y estoy comiendo una pizza que tiene como macarrones. como wow. Así que es muy grande. Tienes un info que servicio ya Ahora nos despedimos de este lugar y nos vamos a hacer shopping porque aún tenemos tiempo para variar una <risa> semanas después una eternidad más tarde nuevamente en una cafetería donde se está celebrando eh, El cumpleaños, bueno, que ya pasó de King Y el upcoming birthday de Vic, entonces Vinimos acá, pero el problema es que Para que te regalen como las cositas estas Que son como los, para el cup Son puros, Como jugos O bebidas heladas, y hace mucho Frío, yo quiero un café caliente No sé qué hacer ¿Tú qué vas a eh? hacer? Quería algo caliente porque está haciendo muchísimo. Sí, es verdad. Les voy a mostrar cómo es la cafetería acá adentro. Y aquí nos vamos directo ya a la House of Diries porque. Eh, Por ya ya hemos hecho la hora, así que ya. 3 horas bien. pues. Sí, te juntas más tarde. Ya, ha llegado nuestro café. Aquí pueden ver que está el cup holder. Esto es de Beacon jean y aquí me, me tocó una photocard de Bill y esta, o sea, como postcard y aquí está photocards. Así que ahora nos vamos a ir directo a la House of BTS Nos vemos, bye bye. Cinco minutos más tarde. Ya. Vinimos acá a hacer la fila. Ya nos entregaron como una bolsita donde viene. Aquí les voy a mostrar. Acá adentro viene como el mapa de, del interior de la casa, de todos los pisos, obviamente. Y vienen adentro, oh mi Dios. Todos los productos. Wow. My gosh. My gosh. My gosh. Tienen todos los productos. Que oh, ¡Qué bello! ¡Qué bello, weón! Ah. Ahora entiendo por qué no había venido antes, weón. Acá les voy a mostrar esto que me contaba mi amiga. Que es para juntar estampas Entonces tú, según cada cosa que hagas... O que va, que me salve argentino. Eso según cada cosa que hagas, aquí vos recibís un sello. Y en el sello, después de que lleguen a los sellos, lo puedes cambiar por por algunas photocards que te dan, dependiendo de eh, cuántos sellos tengas. Y aquí hay como una pequeña propaganda del bon voyage que ya sabemos que es en Nueva Zelanda. Y eh, aquí está la bolsita donde venían todas las cosas, es una bolsa de yes. rosa. Ya llegamos al recinto propiamente tal ahí está la entrada y veamos si esto resulta o no hoy oh, qué lindo esto yes. ya ahora vamos a entrar aquí está la entrada y listo verdad cuatro horas después cuatro horas más tarde hace frío de una como cero grados menos dos algo así no, no, no creo que más honestamente pero Oh, estoy sufriendo Uno. menos uno menos uno ¿vieron? ay lo no sé así que eso vamos a tener que esperar nuevamente como unos 10 minutos, 15 minutos que para bajarse, ya. ya estamos casi. mismo en el niño quiere el pelo así como super chato, ¿sabes papi? y... pero eso, no sé como que ya me vale todo Yo sé, ya, ya. Oh, al fin llegamos vamos a bajar y vamos a entrar por esa puerta que hay el cielo, weón bueno, se ve la raja, <ríe> se ve muy bacán, es que estamos acá abajo como en los primeros en la fila de subterráneo entonces como que no todo esto en la cabeza igual me da miedo pero bueno, se ve muy ¿sí, ¿no? ya acabo de entrar wow <ríe> en realidad wow. <ríe> Oh, <risa> Yo sé, es como muy genial porque además estás tocando esta canción que me encanta mucho. Weón, bueno, su voz es eh, otra wea, así como que... Vamos a hacer el de la Ampshung Weón, que sí. Ya. Yeah. Está muy lindo todo, miren, les voy a mostrar ahora el detalle, pero... Bueno, este está muy bonito. Realmente está muy bonito, estamos en el menos uno ahora. Así que ahora vamos a ver bien las cosas que hay. Y... les voy a... voy a mostrar bien, ya. Acá hay unas carpetas. Calendarios. Cuadernos con stickers. Oye, muchos mucho detalles muy bonitos. Miren acá. Estos son cintillos como para dormir, para cuando uno se hace como la limpieza para hacer en la noche, calcetines, billetes, oye, esta está muy bonita. <risa> Pero <está un> carísimo. <risa> Estos son espejos. Weón, qué lindo. Qué lindo, weón. Aquí hay unos cepillos. Miren los detalles, son muy bonitos. Acá están los llaveros. Yo creo que. Ah, no. No puedo comprar nada. No puedo comprar nada. No puedo comprar nada. Yo sé que puedo. Estos son pins. Qué lindo los pins, weón. Estos son luggage tags. Estos son los mouse pads. Están maravilloso ¡Ah! Y miren esto, weón. Esto me tiene pero mal. Esto es un muñeco, weón. Es que, ah... weón, lo necesito. De verdad que lo necesito. Weón, estoy así como en la mea B Te juro que sí. Y miren, aquí es como para poner, obviamente, y parar las figuras. Oh, yes. Oye, no, es que de verdad estoy como. Ya. Yes. Aquí hay unos cups muy bonitos también. Y hay estos que son hot pads, que acá en Corea como que uno lo agita. Bueno, o sea, no es que aquí en Corea más se agite, pero eh, sirven para el, el frío. Entonces estos se calientan y tú lo usas en tus manos y obviamente te da calor sobre todo en estas temperaturas tan, tan invernales acá, esto, si no me equivoco, era no, es una estampa es el Army Bomb la photocard que trae el Army Bomb ese soy yo hola oye, no hay nada aquí, esto no, no, no es compra por si acaso esta es la bolsa que nos dieron al principio, que eché las compras que hice en, en la otra tienda ya está la Zulving, que acaba de llegar y me está guiando porque ya había venido acá antes muy bien oye, muéstrame los chalecos miren la ropa, qué linda de los detalles weón Yes ¿Quién usó este pelueron? ¿Se acuerdan o no? Yes Weón, lo quiero, de verdad que sí Estoy es la Jake y está Perfecto para todo el Sí, está muy bacán eh. Estos son los cojines, como decía fin Y estos son los peluches Que son peluches cuchón, como... Como para dormir acá hay como unas tazas como para tomar el café adornos y hay unos cuadros que están pintados que son realmente muy lindos Onda, son muy geniales. Este es el sector de la ropa. Estas chaquetas son muy, muy caras. Onda, creo que valen como 250 dólares, algo así. Realmente la ropa es algo cara, hay que admitirlo. Acá hay más Merch. Estos son unos cuadernos que vienen como en set, en pack. Son unos cuadernos para escribir. Están los lápices. ¡Qué lindo! Acá hay unos pequeños cuadernitos con la cara de las caricaturas. Acá hay como la sección de los estilos como de Mic Drop. Acá de Iroll. Me quitan los balls. <risa> Son muy adorables. Peón, <risa> <van>, Joby. ¡Wow! <risa> ¡Wow, ¡Qué genial! ¡Ah! ¡El cuco! <risa> oh. El ambiente está muy bacán, está muy igual ¿no? Acá hay otro polerón o hoodie, no sé cómo le llamarán en esos países Acá hay como un pequeño bolsito, un gorrito Y aquí están estos que los encuentro muy lindos En realidad, cuando vi la foto la primera vez dije No, no me convencen, no lo vale Pero ahora que lo veo así como de real Es como, sí, están bonitos Están muy bonitos en realidad Acá hay como una pequeña, no sé cómo llamarle, como rampla que da vuelta, no sé, con productos. También es muy bonito. de bailar la coreografía y después se manda el video al mail, voy a tratar de dejarles el video acá y eso, veamos cómo resulta ya, y nos están dando nuestras cards de regalo nos están mandando todo esto a nuestro correo bueno, lo encuentro muy bacán ah, sending completed ahí estoy yo, miren qué vergüenza, wey ¿eh? <risa> yeah. Ya estamos en el piso número uno porque estábamos recién en el menos uno. Y acá hay una cafetería muy bonita. Se pueden fijar que obviamente está súper ambientada en todo esto de Boy with Love. Y vamos a ir caminando y les voy a ir mostrando como en vivo cómo es esto. Todo muy iluminado, todo muy decorado. Aquí uno viene a hacer como pick up del merch. Y aquí está la escalera para subir al segundo piso. Y aquí por este lado les voy a seguir mostrando. Aquí tenemos un televisor que obviamente está dando videoclips. Tenemos ahí a, al dios Josop. Y aquí hay una mesita donde uno puede venir a, no sé, a conversar, tomarse un, ¿Un café que hay acá. Hay un refrigerador que está vomitando peluche. O sea, weón. Lo encuentro demasiado cute. Es como, weón, qué que bacán. <risas> qué lindo. Ahí está. Chirirín, chirirín, chirirín. Qué bello. Bueno, oh, soy re dura y cachai que oh, tenía que seguir. No, no había cachopo, tenía que seguir a esta cuenta en, en Twitter. Y después me compro un café y colecciono toda la ronda y la voy a coleccionar con Yonku, que va a ser como IAS. Así que, ¿por qué no? Así que me voy a comprar un helado y voy a completar esto. Uy, oh, qué dura. Vengo aquí a buscar mi estampa. ¡Ah, oh, ok! okay. Thank you very much. gracias! Oh. Ya, vamos camino al tercer piso que es el lugar donde está el bus stop, donde hay como una sala donde puede hacer como experiencias universales eh, Quiero que vean mi reacción porque yo nunca he venido, yo todo lo que sé lo sé por el video que subieron los chicos a YouTube y... está este mural, yo lo había visto este lo vi en Los Ángeles, este mural eh, Lo hicieron para la Pop Up Store que abrieron ellos en Los Ángeles. Así que, wow. Wow. Wow. Wow. Well, wow. real Wow. Wow. Wow. ¡Viren! Menos sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Bueno. Jimmy tiene una bolsita y dentro de las bolsitas <risa> le han dejado <risa> estos melones que son como las cosas que están de moda ahora, que son vitamina C. <risa> Qué tierno weón. <man. risa> Ahora quiero que me acompañen a la locura. ¡Yeah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! Bueno, a ver, bueno, a ver si puedo como pe pegarme un salto así y saltar. Ahí. ¡Ah! ¡Qué bacán! Parezco un niño chico aquí jugando porque como que me gusta así como, uh, los colores, uh. Más tarde. Ahora estamos en la sala de DNA Como pueden ver todo ambientado en DNA Ahí están los cabros ¡Los quebros! Y eso, vamos a jugar esto para ver de qué trata. Es como ser el dueño del universo. Y.. Oh, uh... oh. Ay, como que me mareo? Espérate. Les voy a cambiar la cámara de posición para que vean qué bueno. Mira, si se fijan, puedo con mi mano haciendo así. Cambiar como la dirección del universo y como, como que agrega así acuático. Como que igual las sensaciones bacán como saber de que estáis manipulando en el fondo todo. Wow. Oh, se acabó. tengo el poder ¡Miren dónde estamos! ¡Miren a dónde he llegado! Me voy a sentar aquí, voy a tener el honor, permiso. Y este es el famoso paradero que tiene la firma de Jungkook ahí, que yo ya la acabo de ver se la puedo a mostrar ahora en HT porque está aquí, miren ahí uh -huh. vamos a tomar fotos y ahí tengo a la surfing, esperándome mirándome con cara de eh, hola la vida es difícil hay mucha gente esperando atrás así que lo voy a hacer súper rápido y eso hola <risa> no sé qué hacer ahora vamos subiendo al último piso que es el cuarto llevamos como dos horas y media acá adentro el cuático. así que yo creo que este video va a ser un poco largo en realidad Van bueno, a ver mi reacción. Sí. Ah, ah, ah. ahí en el espejo? ¿Y es? ¿Tenemos que ir a la terraza? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Qué esta uno llora. Sí, esta canción es muy para llorar. Ay, miren, qué lindo, qué lindo esto. Qué lindo, de verdad, qué lindo. Está muy lindo. Y acá estamos en una habitación donde están los chicos. Obviamente tiene el concepto del persona del último álbum. Así que... Bien, sí. Nos despedimos de este bello lugar. Espero que les haya gustado. Qué lindo. Rompí todo el límite de... Básicamente perdí el reto Perdí... Perdí mucho O sea, lo súper perdí No me pude aguantar Compré algunas cosas Así que perdí este reto Quiero también compartir esto con ustedes Así que es por eso que quiero regalarles esto Este es como una libretita Con la cara de Cruise Y... Si lo quiero regalar a ustedes que están viendo este video Vamos a hacer un concurso Quiero que vayan a mi Instagram a seguirme Pongan abajo en, en aquí en la caja de comentarios O sea, en los comentarios Pongan su usuario de Instagram Pongan su correo electrónico Voy a hacer como un sorteo Como entre toda la gente que obviamente comente Y la persona que haya ganado eh, La voy a contactar Obviamente voy a corroborar de que me esté siguiendo en Instagram Y la voy a contactar Y le voy a mandar esto a su país Da lo mismo de donde usted sea Puede ser de España Puede ser de México Puede ser de Chile, de Argentina de cualquier parte del mundo les pido disculpas porque soy una capaz para los retos así que eh, no gané no lo logré, caí en la tentación como he caído durante los últimos años de mi vida aquí mi amiga se ríe porque sabéis que es quiero despedir este video, quiero que se cuiden espero que les haya gustado este tour, la idea era mostrarle un poco cómo iba a ser, cómo es la experiencia de la House of BTS aquí en Seúl Muchos van a tener la oportunidad de conocerlo en Japón, en México Espero que también a otros países también exista la posibilidad de que pueda ir este concepto de House of BTS que es tan hermoso, es tan lindo Es nos hermoso,